Bueno, un día más haciendo de mis cosillas, un poquito de sushi, mis pescaditos, mis comidas en la cocina. Buenos días a todos. ¿Cómo está el pueblo de Marbelle? Buena perspectiva para el verano. Bueno, ofrece, ofrecemos de todo, ofrecemos desde carnes preparadas que traigan, para hacérselas nosotros a todo el pescado y todo el marisco que tenemos carabinero, purpo fresco, gambas rojas de, de, de denia, langostino de huerva, langostino gris, colas de langostino rosada, merluza, rodaballo, lenguado dorada, lubina, con fina, armea, boquerón en vinagre, mejillón, purpo a la gallega, hueva huevas cocidas armon yo qué sé por pues, pues, todo eso se puede comer aparte de una anzalarruz, un una zarpicón de marisco de variado de frutos de mar pero frutos de mar natural no de varitas de cangrejo eh, de ensalada de pulpo ensalada de hueva gambas a la tempura croquetas de pirpi croquetas de jamón croquetas de carabinero tortitas de camarones mejillón cocido yo qué sé lo que podemos comer y las carnes que quieran traer pero, ¿sabes lo que te digo? Que trabajo demasiado, que ya llevo muchos años de trabajo y que voy sin frito por traspasar todo esto. Y dedicarme a mi hija, que la estamos esperando ya. Bueno, pues vamos a preparar ahora un sushi de tempura con gamba roja. Y le pondremos un poquito de hueva de tobico. Pondremos un poquito de aguacate. Y. y sésamo tostado y crudo, en fin. ...un variante, un poquito de daikon... ...una variedad... ...un poquito de todo. Si me pongo a hacer sushi... si me ...mira lo ves, en el momento en que me pongo... ...ya están preguntando, si me pongo a hacer sushi... ...hasta que no acabo la ron no paro... ...y si me meto en la cocina pues... ...no me dejan ni de hacer sushi... ...¿qué te digo yo?... ...sale todo la verdad... ...la zamburiña al pirpi, la ostra el, ...el salpicón de marisco y de pulpo... ...las gambas a la tempura... Eso son las ensaladas rusas... ...eso sale bastante... ...y después por los pescados a la plancha... ...más que nada, muchos pescados a la plancha... ...y nada, vamos a acabar este sushi... ...para que podáis presenciarlo ¿vale?... ...los otros días, mi amigo José Andrés... ...le estuve contando... ...porque él no es que no sepa hacerlo... ...pues vamos, Dios Andrés no sabe hacer un boquerón... ...que venga otro y lo haga al lado de él... ...pero le estuve contando quién... ...y cómo y por qué lo sacó... ...al mercado... ...y bueno... ...pues ahí estuvimos... ...cantando la historia que me dijo... ...dice pues la vamos a publicar... ...se la daré a algún amigo periodista y la sacaremos a, a publicación. Se quiera el cliente, según el pescado que el cliente quiera, como lo quiera, la condimentación que le dé la gana, pues así lo vamos haciendo a gusto del cliente. Vamos a cerrarlo, lo presentamos y lo vemos acabado. A gusto del cliente, gambita roja, gambala tempura, un poquito de wasabi, hemos dicho también la hueva de tobico rojo, hemos puesto un poco de sésamo tostado y crudo. Y nada más. A comer.